¿Qué es la comunidad virtual de aprendizaje? Es una plataforma donde podrás subir todos tus documentos, materiales digitales y recursos con la finalidad de crear portafolios virtuales para la organización de todos tus aportes. Tiene características de redes sociales, lo que te permite crear grupos de interés y debates en foros. En este curso lo utilizaremos para resolver los retos semanales propuestos, formar grupos de trabajo y crear un repositorio del curso, al ser un sitio libre podemos compartir cualquier información relevante, experiencias, recursos de nuestra autoría y sobre todo trabajar en equipo. No olvides actualizar tu perfil y participar en los grupos, recuerda que todo lo que subes en esta comunidad lo puedes compartir con tus grupos de interés.